Desde las cabinas de Radio Renacer Internacional y la Escuela de Santidad, Cristo Rostro de Luz. Una vez más, saludándoles, queridos hermanos, y llevando el Evangelio hasta los confines de la tierra. Instando a cada uno de ustedes que entremos al canal de YouTube, llevémonos la bendición y por favor dejar sus comentarios de ustedes su hermana Patricia Russo, meditando el Evangelio según San Marcos. Capítulo 16, versículo 15 al 20. Bendito sea Dios, gracias Señor por tu palabra. Y dice el Evangelio, que en aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación».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 Y después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Y ellos, los discípulos, se fueron a predicar el evangelio por todas partes. Y el Señor confirmando confirmaba la palabra con los señales que les acompañaban. Hermanos, dice Marcos. El Señor se apareció a los once discípulos, diciéndoles que fueran al mundo entero y proclamaran el Evangelio, o sea, la buena nueva, a la creación, a todos, hermanos, sin excepción. En todas las generaciones se ha proclamado y se sigue haciéndolo hasta la fecha y, solo, y lo será en las generaciones venideras. Preparémonos entonces, queridos hermanos, cada día, orando a tiempo y a destiempo, leyendo, predicando, enseñando con el ejemplo, cantando, adorando, etcétera. Hermanos, ser cristiano es creer en Cristo. Jesús dijo, el que creas y sea bautizado se salvará, y el que no crea, se condenará, o sea, rech será rechazado. Hermanos, cuando se cree, se hacen cosas buenas, porque Cristo vive en nosotros. Mas si no se cree, se cae en pecado. Es más fácilmente, y el pecado puede llevar a la condenación eterna. Dirán algunos, ¿por qué si te bautizaste? porque te confirmaste? Bueno, es que la confirmación es reafirmar las promesas del bautismo. Y dijo también el Señor que el Señor explicó las señales que seguirían a los que crean al recibir al Espíritu Santo. Y ustedes ven hermanos que en el nombre de Jesús hay miles de sanaciones y milagros de diferentes maneras. También dijo que se echarán demonios fuera en el nombre de Jesús. Sí, hermanos, porque también hay problemas espirituales, aunque los hay físicos, económicos, y todo se puede hacer en el nombre de Jesús, sanación de todas las maneras. Y dijo también que si tomáramos con las manos serpientes o hollaran serpientes, si se bebieran cosa mortífera no les hará daño. Hermanos, un algo mortífero es el chisme. Es como veneno de serpientes que mata porque arruinan el honor de la otra persona. Y dice que no les hará daño. O sea, hermanos, seremos capaces de perdonar. Y el que perdona descansa. El que perdona no tiene odio. No le da permiso al enemigo que juegue con sus emociones. También dijo que, que se pondrían o se impondrían las manos sobre los enfermos y estos sanarían. Hermanos, estas son promesas para todos. Si nos preparamos, si llevamos la palabra, si la leemos y lo hacemos en espíritu y en verdad. Sin olvidar que dijo el Señor... Qué cosas mayores las podríamos hacer si lo hacemos en el nombre de Jesús. Esto es para la gloria del Señor, porque sin Jesús nada podemos hacer. Y dice el Evangelio que los once se fueron a predicar por todas partes, y las señales y los milagros, el Señor los confirmaba. Santo eres Dios. Hermanos, en la primera lectura de hoy, del apóstol San Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 14. Podemos leer en los primeros versículos. Dice: Queridos hermanos, mm. revestíos todos de la humildad en el trato mutuo, porque si Dios resiste a los soberbios, más da su gracia a los humildes. Mm. Así pues, sed humildes bajo la mano poderosa de Dios para que Él os ensalce en su momento, descargad en él todo nuestro agobio o vuestro agobio, porque él cuida de nosotros o de vosotros. Sed soberbios, sed sobrios, no soberbios, sobrios, velad vuestro, por, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente ronda buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe, Hermanos, podemos seguir leyendo que con sabios consejos nos da la palabra, nos ayuda y amonesta. Y aquí nos dice el apóstol Pedro que seamos humildes en el trato mutuo, hermanos. O sea, tratemos a los demás como nos gustaría que nos, los demás nos traten. O sea, con amor, amor al aconsejar, amor al predicar, amor al hablar. Amén. Y dice que Dios resiste al soberbio, más da su gracia a los humildes. Bendito sea Dios. Dice, hermanos, no podemos ser soberbios. Tenemos que ser sobrios de la manera que vivimos. Tenemos que ser humildes. Bendito y alabado sea el Señor. Te alabamos, Padre amado, santo, poderoso. Y dice también en la primera lectura que, que el, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. si sí, hermanos, si somos sobrios, somos inteligentes, no peleamos por cualquier cosa, no caemos en los engaños del enemigo, que a veces usa a otras personas para hacer caer a los cristianos. No le permitamos que juegue con nosotros. Resistida al diablo, dice Pedro 554. Y Él oirá de vosotros. Resistid fuertes y firmes, porque la palabra nos aconseja. Hermanos, leamos la palabra, meditémosla, que ella nos aconseja, nos amonesta, nos ayuda, nos habla. Por eso decimos, palabra de Dios, oh gloria a ti Señor, porque para Dios es la gloria. Qué lindo, hermanos, cuando nos dejamos aconsejar del Señor. Si estamos tristes, leamos la palabra. Si estamos abrumados, leamos la palabra. Si queremos alabar, aprendemos en las salmos de la palabra. Si queremos interceder, clamamos, oramos y prediquemos buscando en la palabra. Bendito y alabado sea el Señor. Y en el Salmo de hoy, hermano, dice, en el Salmo 88, 2, 3, 6, 7, 16 y 17, empieza así en los primeros versículos. Cantaré eternamente la misericordia del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades. Porque dije, la misericordia es un edificio eterno. Si hermanos, Cantemos y contemos los testimonios que Dios hace por su misericordia en todas las edades, a todos los, en todos los tiempos. Dice que, se la, que la misericordia es un edificio eterno. O sea, siempre, hermanos, nos edificamos y edific, edific, edific, edificamos por la misericordia de Dios. Amén. Oremos al Padre. En el nombre de Jesús, bendito y alabado sea el Señor, creyendo que si nuestra vida espiritual se centra en Dios, la vida será, como dice nuestro hermano Julio, de victoria en victoria hasta la victoria definitiva. Amén. Sí, hermanos, porque la victoria definitiva será cuando estemos con Dios eternamente, bendito y alabado sea el Señor. Santo eres Dios. Padre amado santo, unidos en un mismo espíritu, me uno, Señor amado poderoso de la gloria, porque en este momento, papito santo poderoso, hay muchos intercediendo, orando, clamando, llorando ante tu presencia. Bendito y alabado sea el Señor. Padre amado santo de la gloria, levanto mis manos, Señor, en, en señal de rendimiento ante ti. si sí, Padre, solo quiero ser instrumento tuyo. Permite pues pues si sí, abajas sí, y amando no vas ahí, que esta intercesión llegue al trono de tu gracia como algo agradable a tu corazón. Quiero, Señor amado, santo, hacer lo que nos dijo Mamita María, tu madre. Hagan lo que les, Él les diga. Padre Santo Poderoso, a muchos se les ha acabado el vino de la salud, bendito y alabado sea pero tú estás lleno de misericordia, Señor. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que caminemos juntos a los hospitales, a los hogares. Bendito sea Dios y ayudado, Señor, y por esa mi asunto santo, bendito y abaso, orondo no basa. Basado en tus promesas, Señor amado de la gloria, oro, papito santo, y digo, ni plata ni oro yo tengo, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo, levántate y anda, Padre amado Santo de la Gloria. Toca a cada uno de los enfermos. Di, quiero y serán sanados. Bendito y alabado sea. Intercedo, Padre amado Santo de la Gloria, por los hombres, Señor, por las mujeres, por los jóvenes, Señor, los niños, a los cristocéntricos, Señor amado Santo. Oro por los hogares. Bendito y alabado sea. Santo eres Dios te alabo Señor, te bendigo y te glorifico papito santo poderoso, para ti es el honor, la gloria, la misericordia, la alabanza, la adoración, toca padre a los jóvenes, saca sus miedos, sus tristezas Señor, sus traumas, los vicios padre amado santo, todo lo que les aleja de ti, te presento a Sasha, a Joel, a Joa, a Daniel Señor, a James, papito santo poderoso, a Eric, Señor, Anthony, a todos los que claman y llaman por oración, bendito y alabado sea. Te presento a Alex, Señor amado, Santo de la Gloria. Bendice cada paso que dé. Santo eres Dios. Te presento a Germane, a Alison, a Natalia, a Salamandir y a Basorondo Novasa. Oh, papito santo, te presento a las mujeres que esperan por su milagro, Señor. Fertiliza sus vientres y darle su milagro, papito santo, poderoso. Bendito sea Dios. Santo eres, Señor. Mira a Elvira y síguela ayudando, papá santo de la gloria. Bendito sea Dios. Santo, santo, santo. Padre, por todas las que quieren ser y escuchan esta oración y necesitan su milagro. Bendito y alabado sea. Me uno a ellos, Señor amado, poderoso de la gloria. Te encomiendo a Diego, Señor, a Wendy, a Carlos, a Daniel, Señor. Bendito sea Dios, a Nancy, a Wendy, Señor amado santo, a todos los nombres y apellidos que ves en estos cuadernos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Oro, Padre amado santo, poderoso, por tu iglesia, Señor, y a quienes trabajan en ellas, Padre amado santo, poderoso. Oro por los niños, Señor, por Lian, Señor. Te agradezco anticipado por su milagro, Señor. Que sea un testimonio vivo de tu poder, Padre amado, santo, poderoso. Sigue trabajando en analía, Señor. Santo eres Dios. Mira a Marta, Señor amado, santo de la gloria. A los que esperan en tu palabra, Señor. Por todo, Señor amado, santo, poderoso. Aunque no alcance a mencionar todos los nombres, Señor amado, poderoso de la gloria pero te presento a todos, Señor. Quiero decirte, alabado sea Dios, te bendigo y te bendigo y te glorifico, Señor amado santo. Te pido por Ucrania, Señor, y el término, Señor amado santo poderoso de esta pandemia, Señor. Pelea tú su batalla, Señor amado santo, y dales la victoria, Señor, por todos los que sufren persecución política, religiosa, por su color, por su nacionalidad, por su estatus legal. Santo eres Dios. Papá, bendice a tu mundo, Señor. Y el fin de tantas enfermedades, Padre amado santo poderoso. Bendice a todo tu pueblo escogido, Señor. A tu pueblo Israel, a tu pueblo adoptado con todas las igualdades y los derechos, Señor amado santo. Gracias, Señor amado santo, por tu sacrificio en cruz. Gracias, Señor amado santo, porque con tu sangre hemos sido lavados, Señor. Hemos de, tenemos derecho a, a aspirar al cielo, bendito y alabado sea. Padre, pon en nosotros el deseo de lavar nuestra vestidura, Señor amado poderoso. Y ser dignos, Señor, cuando tú nos llames, Señor amado poderoso. Que nuestro vestido esté limpio, Señor, sin mancha y sin arruga, Padre amado santo poderoso. Déjanos nacer de nuevo. Ayúdanos, Señor. Bendito y alabado sea. Bendice a todos los grupos, Señor amado poderoso de la gloria. Bendice a mis hermanos, seguidores de Jesús, Señor. Síguelos uniendo en amor, Señor. Bendito sea Dios, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor amado santo. Bendice mi camino, mándame el ángel del Señor que me acompañe, Señor. En cada paso que des, Señor amado santo, que sea para tu gloria, bendito y alabado sea. Y mi alma te dice amén, amén y amén. Gracias, Señor, amén, amén, amén. Señor amado santo, estoy pensando en tu iglesia. Síguela levantando, Señor amado poderoso de la gloria. Acuérdate que tú dijiste que las fuerzas del enemigo no podrían contra ella. Santo, santo, santo, para ti es el honor, la gloria, la honra, la adoración, la misericordia. Bendito sea Dios. Un abrazo, queridos hermanos. Los amo en el amor de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.